Hablar de Daniel Ortega es hablar de 50 años de lucha, por lo menos. Yo diría que el, el, el sentimiento ¿no? revolucionario eh, eh, tiene que ver en la identificación que encontré eh, en la familia cuando conocí a Cristo. Vengo de una familia católica, cristiana, pero en un contexto de rebeldía. Mi padre estuvo con Sandino, mi madre estuvo detenida eh, por la dictadura eh, y eso me a escuchar la historia. En esta nueva etapa de revolución hemos visto eh, la restitución de todos nuestros derechos sociales en el sector de la educación totalmente gratuita, también tenemos la salud. ...que es totalmente gratis, todos tenemos acceso a la salud... ...la restitución de los derechos del 6% de las universidades... ...ante los gobiernos neoliberales que existían en el país se lo robaban... ...y hoy en día tenemos uno de los países más seguros de la región... ...el comandante Daniel Ortega es el máximo líder... ...del Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...él a nivel latinoamericano representa la lucha... De la libertad de los pueblos. El legado del comandante Daniel Ortega ah, es el legado de niños en paz. El comandante Daniel, a través de estos 50 años de lucha antiimperialista, ha sido pieza esencial en el trabajo de todos los nicaragüenses. Sandino dijo: No, yo no me vendo ni me rindo. Jamás. jamás. Y le decimos a Sandino. Aquí tantos hijos, Padre Divino, para defender la paz con firmeza, con dignidad, sin vendernos y sin rendirnos jamás.